Si estás conmigo, todo puedo lograr, con alegría avanzar, todos queremos hallar felicidad, pero contigo yo sé que más fácil será, porque tan misterioso el futuro será, debo ser fuerte y en ti confío, ser fuerte, contigo, avanzo y... Y bien chicos ¿cómo andan. Espero que estén bien un día tarde de lunes, hoy presentaremos este video es para un torneo, de yo entré aparte también para que de videos, donde no sea aburrido relataré una historia, se llama Jack el Destripador llama así, póngase cómodo y apague la luz una vez explicado, esto quisiera entrar de lleno en la exposición, es un poco apresurado pero han oído hablar de Jack el Destripador, es una historia real hace mucho tiempo en Inglaterra, existe un temido asesino buenos días o buenas tardes, o medianoche yo soy Arturo Espectral 3014 en Vengeance y Homicidal y soy un buen narrador y redactando algunas historias de interesante como saber si tengo talento para escribir hoy comenzamos el relatar la historia una vez explicado esto conocemos de sin rodeos. En 1888 en un avecinadario de Londres existió un sujeto conocido en la historia por sus asesinatos en serie y famosos por ser misterioso o escurridizo y diabólico un hombre que vestía con capa larga y sombrero de comandas nombre ya que el destripador se debía a que acababa con sus mandándolas con en un cuchillo en pedazos me envió muchas cartas a la policía informando sobre sus delitos aún así el caso no se pudo resolver y quedó como un laberinto sin salida entonces hace más de 50 años dentro de esta misma edificación existió un asesino que cometía sus crímenes de la la misma manera que el famoso ya que el destripador en esta edificación y después las demás víctimas y también me mataban el mismo modo como Jack el Destripador correcto, si exactamente el mismo modo durante la guerra el asesino en serie de este lugar también fue conocido como Jack el Destripador y después de cortar empezados a tres de sus víctimas desapareció súbitamente de una habitación totalmente cerrada donde había dos puertas macizas de seguridad y solo existía una llave. Durante la guerra esta era la cárcel de los prisioneros de los militares japoneses la mayoría de ellos eran ingleses pero ya finalizando la guerra durante la peor fase los carceleros abandonaron su cargo y junto con los prisioneros fueron saliendo de la isla en esa ocasión de los prisioneros no pudieron embarcar y por este motivo tuvieron que quedarse allí atrapados en la isla mientras esperaban que una embarcación de rescate los viniera a buscar los 10 prisioneros compartieron equitativamente la poca comida que tenían pero que tenían pero cada día que pasaban en su triste situación más los dominada la desesperanza. No venir buscar quedarnos aquí comiendo muerto y uno de esos días se ven vengan todos y lo vi algo es un bate. Y el bote que el mar había arrojado a la costa y aunque estaba en malas condiciones ellos comenzaron a reconstruirlo llenos de esperanzas pero mientras adelantaba en la reconstrucción del bote se dieron cuenta de algo terrible los prisioneros eran 10 en total pero la capacidad máxima del bote era de apenas 7 personas eso quería decir que tres de ellos se tenían que quedar en la isla Excato y una vez que salieran de la isla no tendrían otra opción que llegar a tierra japonesa al territorio por supuesto ir a buscar a los tres era imposible las tres personas que se quedarán en la isla morirían de hambre y serían comidos por las olas cuando ellos pasaba por ese trago tan amargo y esa difícil situación entonces ocurrió el desastre encontraron el cadáver de uno de sus compañeros asesinados y descuartizados sin piedad y a su lado unas palabras. Palabras que el asesino había escrito usando de su víctima esas palabras, formaban algo que para ningún inglés era desconocido el nombre del demon asesino. Ese nombre era Jack el Destripador. Entonces ocurrió lo que los prisioneros más temían comenzaron los asesinatos en serie. Encontraron a otro ellos muerto y despedazado. Falta que maten a uno podemos subir el barco. Entonces cuando ya casi terminaban con la reparación del bote tal cual como lo esperaban ocurrió la muerte y descuartizamiento de uno de ellos en la habitación misteriosa eso que parece un despósito es el cuarto misterioso del asesino y se inquieten no sientan miedo lo que les he dado es la información debidamente comprobada que hemos recopilado hasta ahora los de la academia de universal de arturo espectral es el único entusiasta bien esta es la misteriosa habitación de la que hablaba está hecha de madera y se halla en la azotea del edificio quisiera y mostrar por dentro es tal cual como se les está mostrando en la medida de lo posible se ha dejado todo como es estaba las puertas en el momento del homicidio, estaban totalmente cerradas con una llave, esta es la llave es una copia y llegó esta mañana ya que la original, que estaba en la oficina de administración ha desaparecido, esperamos encontrarla en algún momento, profesor dime qué sucede Ricky, dijo que en esa habitación habían sucedido los criamenes, aún no resueltos no existe la posibilidad de que el asesino haya sacado una copia de la llave como hicimos nosotros ahora era es una buena pregunta pero para ese entonces entonces esto era usado como un arsenal y esta llave fue hecha a la perfección por un excelente cerrajero para que los prisioneros no pudieran robarla y acceder a las armas tanto es así que nuestro mejor técnico especializado de la rfd tardó algunos días para hacer esta copia aquí por lo tanto es imposible que los prisioneros ingelses de época hayan podido hacer una copia ah, entiendo muy bien la hora de entrar a la habitación vamos se supone que estas cajas de madera están en el mismo lugar que en aquel momento y esta es la segunda puerta que razone de seguridad también abre con la misma llave que la primera en la habitación solo hay una ventana quizá podría pasar por aquí sí pero aunque pudieran salir por la ventana encontrarían solo un profundado precipicio su merecido acluso formanet el trabajo pongan abajo comentarios cuál fue su favorita cuál les anjo más cuál de plano no dijeron y como quizá no tanto gracias por haberme acompañado nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo adiós